Bueno, nos quedamos nosotros tres Había traído este libro, solo pequeño apunte de Obsequium, que me lo regaló recientemente mm -hmm. y otros amigos míos que habla sobre el videojuego La Badía de del Crimen, pero no solo se centra en el juego. No solo se centra en el juego, sino que se centra en, en la industria en aquella época y lo que son pues bueno, era lo que que además me gusta porque es, es como del sello 8 Quilates, ¿de acuerdo? Que es un, es un sello de calidad para mí, que es de bibliografía y, y como historia sobre el mundo del videojuego de calidad. De los pocos sellos, no decir para mí el único, de, de sobre bibliografía en, en castellano que vale la pena. Que, lo que hablan aquí, todo lo que escriben, todos los datos que hay están corroborados, no son <ríe> como pasa en algunas publicaciones que o, o no están bien documentados o son basadas en rumores o no, o sea esto es sobre experiencia pura y dura y sobre hechos eh, fundados y además incluso con testimonios de la industria, o sea, han llegado a hacer entrevistas han llegado a hacer, hay un par de libros más que conozco que que eso es, eh, ahora no recuerdo exactamente el título, pero era como, era como la historia de la industria española en la era de los 8 bits o algo así. O tal. Y hay dos partes, hay dos libros. Y, ¿La era de oro o del, del software español? Creo de que exacto, era. exacto. Creo, exacto. creo. Que era. Exacto, era, una, era algo así. Y entonces eh, los, los tengo y, y son geniales. O sea, son geniales porque me, me estoy leyendo el primero, llevo no sé cuántas páginas, porque además son un montón de páginas. Bueno, sí, creo un poco lo que decíamos, montón. sobre todo esto de la época de oro del Pokémon perdona la introducción no, no, no, Pero más que nada, que un poco lo que ha comentado Jaime, ¿no?, de, de informar y reivindicar informando de, de que no solo Japón y, y también Estados Unidos eran, referen eran referentes de, a nivel de hacer juegos sino que aquí también había mucha gente, hubo una época de oro, pero que no es una época de oro por oportunidad, sino porque realmente hubo un florecimiento de, de, de pequeñas compañías desarrolladas o, o equipos, porque no llegan a ser ni compañía, sí. equipos de desarrollo, gente muy buena, muy buena, que, que incluso ha seguido trabajando en el mundo de la programación, pero ha dejado el mundo de los videojuegos porque aquí no ni se incentivó, ni se desvaloró, ni, ni se promovió la, esta industria o este, este mercado, pero que realmente era gente muy válida, haciendo cosas muy buenas, que valían mucho la pena, y que realmente se ha olvidado. Porque no es que... Sí, no es que, que es suena duro decirlo, pero es que se ha, se ha dejado en el olvido toda esta gente con estos libros intentando reivindicar un poco. Eh, pero que realmente son gente que, que valía la pena recuperar, informarse y... Sí, sí, no si es que... que el, merecen el, estos libros y más, el, el más reconocimiento. Lo que yo veía era de que eran amigos, en un principio, ¿vale? Que, que, que decidieron, pues vamos a hacer algo, vamos a, probar, vamos a darle. Y entonces... Hacían pruebas, hacían cosas, acababan haciendo algún juego guapo y tal, y decidían, pero precariamente, venderlo, meter un anuncio a lo mejor en una revista, venderlo a contrarreembolso, o movidas de estas, por vender por correo, o sea, era todo como muy precario y pero pero que realmente los que se movían en ese, en ese ámbito se, se daban, eran conscientes los unos de los otros un poco y acababan que además se tenían que buscar a ellos mismos, ¿no? De ah, bueno, que tú eres el único distribuidor español que hay de videojuegos, que también eres productor por tu cuenta y tal, ah, vale, pues te, pues te pido distribuir contigo este juego, no sé qué, claro. Porque veías que lo encontraban una necesidad, que a lo mejor el que había estado haciendo un juego veía de que no hay distribuidores. En verdad, pues... Ya todo muy casero, ¿no? Claro, y te decían, no, no, que, que no había infraestructura, y ¿eh? decían, pues... Mm pues me hago yo distribuidor y, y al final ese distribuidor acababa siendo, ¿sabes? te acababa teniendo pie pero porque era el único o porque era el único que hacía las cosas bien porque también había movidas de, de, de chapuceos y mandangas de la hostia y que tenían que ser los propios creadores y, y tal, que decían, pues, pues, monto yo la industria, ¿sabes? y entonces pues, Herbe y toda esta gente, ¿no? o sea de ver la oportunidad y decir pues, pues aquí, hay, aquí, hay, aquí hay un filón de la hostia y montarlo y, y forrarse Jade eh, Jace versus World nos comenta desde Twitch que un ejemplo era Armibus que, que cree que era español y de Dynamic para Spectrum. Claro, es que a mí me pilló muy pequeño. A mí me pilló sí. muy pequeño y sí que tuve la oportunidad de jugar casi casi a todos los juegos. O sea, digo a todos los juegos, a todos, los, a todas las plataformas. O sea, como el 64, MSX, eh, el, el Spectrum, eh, si algún CPC que otro... Eh, Algún Amstrad... Ah, aquí tenemos el Commodore, de mi infancia. Sí, sí, sí. ¿Eh? No sé si sale en cámara. aquí <risa> Y claro, sí, bueno, sí, sí también hay, hay a la, los submodelos, mil historias... Claro, yo, yo era más de consola, pero sí que conocía gente. claro Y además, ya eh, me metí más en el tema cuando ya era PC. Pero me, me, me, me, el poco tiempo que pasé, me gustó. Me gustó mucho por... por, por por ver que era el inicio, ¿no? Era como magia, el meter la cinta, darle, <risa> esperarte un cuarto de hora. No te vas a siempre. Que fallara, ¿sabes? Y volver otra vez y tal. Y, y, y jugar, ¿no? Y decir, "Ual, En esta cinta y dándole al play está esto. ¿Sabes qué pasote? Y jugáis. Y todo muy primitivo, todo muy tosco, todo muy básico. Pero era magia, era magia porque no había nada. No había nada. Era, era el principio y. y y eran geniales. Lo que pasa es que, ya te digo, eh, me, me estoy documentando ahora, por eso también preferiría que fuera, que fuera el siguiente, para poder ahora con más propiedad, porque... porque bueno, y el que es que... Jaime sabrá mucho más de todo el por supuesto, tema. Por supuesto, <risa> pues a lo mejor esté lo más tío. concentrado en MSX, pero que... Sí, bueno, sí, eh, pero viví la época. Comenta ¿no? sí, sí, sí. Jace vs. World. Así que imagino que eras como yo, que acumulaba revistas de micromanía en su habitación... y sí, sí, a muerte. Hijo consola, de consolas Apiladas en el mueble. Qué buenos tiempos. Ya, sí. sí. Y en el próximo podcast, eh, grabamos uno mensualmente. Eh, hablaremos. Eh, tenemos un retrotema pendiente con Jaime del canal MSX De microordenadores. Así que si te interesa, puedes seguirnos por YouTube y así avisa, sí, sí. saber cuándo lo vamos a hacer. Sí, sí. Eh, bueno, vamos a pasar al último sí, tema. Sí, uh... Que son los kits. Los sí. kits. Sí. Espera, que voy a poner ahí un poquito de imagen para que la gente vea de qué se trata. Eh, pues son, eh, son las siglas, la QIDV, eh, eh, son quedadas informales de desarrolladores de videojuegos. Pero, o sea, no es ahí como una reunión de druidas, que solo pueden ir druidas, <risa> sino que puede ir cualquier persona, de hecho... Agradecen que vaya cual, cualquier persona porque... Sí, sí, entrada gratuita además, exacto, o sea, Exacto, eh... bueno, simple, simplemente te tienes que ir a, a kit.org, ¿de acuerdo? Luego, luego pondremos el link. Y, y, y, y entre la entre uno de los eh, de, de los enlaces pues está eh, las quedadas, ¿no? Es como, la, como las llamamos, las quedadas. Y, y nada, pues todo esto lo... Son cada tres meses, ¿no? Es un poco cada cuando puede, ¿no? Pero sí, se intenta que sea cada menos, cada tres meses o menos, si puede ser. Y todo esto lo organiza el gran enorme Enrique José Sainz, que.. Salud. Sí, sí, que, que para mí es mi ídolo porque es que lo monta todo él. O sea, lo monta todo él, lo organiza todo él. Y, y nos rejunta ahí a todos y tal. Yo yo no, no estuve desde la primera, por desgracia, porque ni sabía que existía pero cada vez va aumentando más en la popularidad y, y es, es o sea es, es como, sí, una quedada pero que tiene mucho mucho calor, mucho calor de, de, de, de cariño, de, de, de dedicación ¿no? porque ves ahí desarrolladores de todo tipo, o sea, de los proto protodesarrolladores de, me gustaría hacer algo, <risa> no he hecho nada ni ni tengo nada, nada tengo alguna idea o algo bueno, así Bueno, y de gente de todos los niveles, gente sí, que... Por eso te digo. De, con, con, con programas de editores de juegos bastante sencillos y, y asequibles y que ellos mismos hacen cuatro experimentos, cuatro... no digo tonterías, no digo, pero cuatro cosas sencillas, juegos sencillos, a gente que dice no, no, yo me pigo en ensamblado de un juego MSX en cartucho <risa> ya te digo ¿dónde va? Sí, sí. <risa> o sea, hay de toda la gama, puedes sí, encontrar sí. todo tipo de gente además haciendo juegos de todo tipo, desde plataformas clásicos uh, rollo arcade, bueno, rollo sí, sí, sí. estos así, además arcade a sí, gente sí. que está haciendo simuladores en, en 3D es en Barcelona, es en Barcelona, es en ¿No? Cornella ah, bueno, eso, Cornelia. sí sí, sí, bueno en los afueros de Barcelona, ¿no? Exacto, <risas> es en, en Cornellá de, de Llobregat y tal, y se hace en el Citilab. Eh, que, bueno, ahora se está haciendo el Citilab porque realmente, donde le proporcionen a, a Enrique eh, el, el local, porque claro, tened en cuenta, es entrada gratuita. O sea, él todo coge y lo hace altruistamente, él es el que... En principio se hacían una sala en otro local, eh, más pequeña, pero a medida que fue creciendo, pues él fue buscando locales alternativos y encontró algún que otro que, bueno, era bastante grande... Y le, permitían, y le permitían hacerlo allí hasta que he encontrado pues el City Lab, que es un lugar muy grande, muy guapo, apartadito un poco así para que no haya mucho o sea, hay turba multa por todos lados y se sí, está muy bien, es muy agradable. Pero bueno, está muy bien economicado, está un poco sí, pasado, sí, pero sí. hay tren, hay metro, hay sí. autobús, hay, hay tranvía y todo, o sea, se puede ir de mi manera. Sí, sí, sí, sí, sí. y sí. además o sea, yo cojo la línea 5, vale que te deja el, al final, al final de todo de la línea, con línea centro creo que es, y... Tal como sales del metro, está delante el tranvía sí, sí, sí. Y pillas el tranvía que tienes que cruzar a la otra vía Y pillarlo para allí Y es, creo que es un, una parada o, o dos Y ya está, ya estás Estás ahí y, y te deja delante Te deja delante de CityLab Puedes ir caminando Y voy caminando para hacer piernas Y, y está, está genial y, y entonces, ya te digo Allí eh, pilla el espectro de todo, de todo, de todo tipo de, de, de desarrollador Desde el que, ya te digo Es súper joven eh, O no tiene por qué ser joven Simplemente... Le ha dado por de pensar, hostia, pues... porque, porque le ha me, apetecido? Claro, me, me gustan los videojuegos, pues hostia, voy a desarrollar algo, ¿no? Y, y, y, y, y piensa, ¿no? Tiene solamente ideas. Hay luego los que ya han tocado algún, alguna herramienta, hay los que ya se han metido más a fondo en herramientas, hay los que ya han empezado algún prototipo, hay los que ya tienen alguna cosa ya con máscara y ojos, hay algunos, incluso los que están metiéndose en, stream, en, en, en, en Steam con Greenlight, eh, hay los que incluso tienen algún partner que otro, o sea, allí ha habido de todo tipo, incluso... Hay desarrolladores que no van a presentar nada en, en, en, en sí, o a lo mejor van a hablar de su experiencia. o un, un, un hombre que, que explicó su experiencia en King y fue muy, fue muy instructiva, fue muy genial, ¿no? De decir, hostia, pues qué guay, así funciona una compañía de este tipo. Hay de gente... No. Y gente que busca equipo. Correcto, sí, sí, sí. sí o sea, Desde, oye, estoy haciendo este proyecto, busco músico, o busco un grafista, sí, o si sí. os apetece. O, o es un proyecto profesional, o es un proyecto sí. mmm, totalmente amateur, o sea... Si os sí, sí. interesa incluso el, el mundo de desarrollo está muy bien para conocer gente, hacer contactos ver cómo se hacen sí. estos proyectos con, y sobre todo eso a nivel de, de contactos y toda la gama de sí, tipos de proyectos y sí, de, sí. de desarrollo sí, o sea, sí, a todos sí. niveles, vamos sí, sí, por supuesto, porque además lo, lo, lo chulo de, de ir varias veces uh -huh. es que muchas veces no eh, ves, el, el, el uh -huh. ves el progreso ves de, el progreso de también a veces, por desgracia ¿no? y también lo ves bastantes veces eh, de, de, pues bueno, como algunos proyectos pues acaban desapareciendo, porque, claro, a lo mejor... O sea, va bien porque si vas si tú vas allí siendo desarrollador, ¿de acuerdo? Con la mentalidad abierta, ¿vale? Y a absorber todo lo que puedas, ves errores. Ves errores de, de, de proyectos que tienen le ves un nicho, ¿no? Y le ves una, un, un recorrido, ¿no? De decir, bueno, esto pues está hecho para un público de tal tipo, con tal, más o menos, a, a grosso modo, tal cantidad de gente. Pero ver que a lo mejor el desarrollo se está demorando demasiado, en plan de, es que un juego de este tipo Tanto tiempo va a acabarle pasando factura e incluso alguien se puede avanzar No es porque a lo mejor la idea se revolucionara, sino porque en ese momento Sí, por una está, moda, lo que sea sí, sí. En ese momento, correcto, como dice Víctor, es la oportunidad eh, Si se te pasa el momento, ya se te pasó la oportunidad Y por mucho que el juego esté muy bien hecho, esté muy bien elaborado y tal ya no vas a vender tanto, ya no vas. Más depende de tu modelo de negocio, hay, hay algunos que lo intentan hacer free to play con microtransacciones, hay otros que lo intentan hacer de vender sin que el juego ya te pagas una vez y punto. También depende de la plataforma, si lo estás pensando en sacar en consola, si lo estás pensando en sacar en, en PC, claro, si lo estás pensando en sacar en consola, hay consolas que tienen su recorrido, y entonces por mucho que lo saques, si lo saques barato y sea el juego que lo pete, si esa consola, por ejemplo, la Wii o la Wii U ya, pues han pasado. Han pasado y ahora ya está la Switch O hay gente que le tira más ¿Sabes? La Play 3, la 360 O la Xbox One o la Play 4 Claro, o sea, no es lo mismo sacar ahora mismo Un juego para 360 que sacar para Xbox One Entonces claro, pues eh, todo el desembolso Todo, eso es muy peligroso Entonces Está muy guapo porque, ya te digo, hay juegos que les ves el desarrollo, les ves el desarrollo y como dices, hostia, es que este juego lo vi hace tres años, que te dices, tres años, sí, es que hay juegos que dices, claro, a lo mejor el planteamiento de esos juegos es, no, no, vas a ir para PC, por lo tanto PC no va a caducar, ¿de acuerdo? No, o sea, puede caducar a lo mejor la tecnología, depende de cómo lo hagas, pero si ya lo haces en plan pixel retro y lo haces con una cierta, con una cierta complejidad, no caduca, ¿sabes? Lo sacas cuando te dé la gana, entre comillas, y ya está. Eh, si usas una herramienta, que esa herramienta tampoco hace que caduque, por ejemplo Unity o por ejemplo Unreal, te dices, no, no, yo me quedo con esta build, porque Unity o real van sacando builds pum pum pum, Unity van por la 5 ya. Pues hay gente que no que dice, "No, no, yo empecé con la 4. algo, me quedo con esta 4. algo, y me da igual que esté allá la 5, la 8 o lo que sea, ¿no? Yo sigo con esta y ya va a hacer lo que yo quiero hacer." Entonces, te ves eso ya te digo, gente que a lo mejor también lo hacen, o sea, tienen su trabajo, y ellos están haciendo sus momentos libres, o lo hacen cuando pueden, ¿no? O sea, se apartan unas horitas de su, de su día a día y después de ocurrir encima se ponen a porrar, ¿sabes? Y, y bueno, pues queda a ritmo lento, pero hay a fuego lento, pero que lleva haciendo, ¿no? Y así como va mejorando y tal, y ves que a lo mejor han habido cambios conceptuales. Hostia, el juego antes era más, yo qué sé, más frenético, ahora es más algo más pausado. O el juego antes era imposible, porque el juego que dices. Claro, tú a lo mejor juegas y porque eres el desarrollador, te sabes por dónde salen los enemigos o te sabes rutinas, ¿no? De, de ah, bueno, es que este enemigo puede parecer muy chungo, pero en realidad te ataca así, ¿vale? Pero, pero para el jugador, ¿vale? Novato, eh, no le. Ya no, bueno, novato de. Sí. En ese sentido, tienes que explicar cómo se desarrolla en la queda. Sí, sí, ah, bueno, aparte también es esto, ¿vale? Entonces, bueno, pues eso, ves, ves, ves desarrolladores de todo tipo, ¿no? Entonces, y ves, y ves proyectos como van avanzando. Entonces. Hay dos bloques, por decirlo de alguna manera. El primer bloque que sería de más o menos las 11, por ¿vale? ahí 10 y media, 11, sí, mañana... hasta las 4, ¿sale? Sí. Eh, en las que, bueno, que normalmente es hasta las 2 y pico, 3, que es cuando ya la gente se va a comer. <risa> eh, que hay, pues lo que sería la, la exhibición de juegos. Entonces, <ríe> ahí tienen ahí en un interior, de acuerdo, preparado ya, bien adecuado, todo lleno de mesas con enchufes y tal para que la gente conecte sus, sus ordenadores o lo, lo que sea porque hay gente que viene en cajas 3D con movidas y tal de realidad virtual hay gente que viene con las consolas de desarrollo MSX hay, hay, hay, hay miraos con todos mis respetos que vienen con MSX y meten ahí el MSX con su juego hecho ahí en pico y pala que dices, me vas, ¿vale? y sí, sí, o sea, hay, hay de todo y, y, y exponen sus juegos sí, es solo un apunte eh que la deja también es si es desarrollador o, o, o, o eres uno de ellos, o sea, va bien para aprender, como decías tú, a ver fallos, a, a ellos también les sirve de hoste, que la gente les comente y tal, pero bueno, si no eres de eso o no te interesa, también te la gracia es ir a probar juegos. Claro, claro. Y decir, hostia, esto me mola, esto está chulo, claro. O sea, que, que no solo es un sitio solo para desarrolladores, Exacto. si solo simplemente es una afición a los juegos, también es un sitio muy interesante de ir a probar juegos y o sea, a ver una experiencia de, de nuevos proyectos, historias. Por supuesto, por supuesto. Entonces, es, es lo que yo decía al principio de que no es como una quedada de druidas de acuerdo que, que solo pueden ir tullidas no no es una creada de desarrolladores pero también cualquier tipo de, de persona de público puede ir de hecho lo agradecen porque eh, eh, ponen ahí exponen los juegos a primera hora de la mañana para que la gente lo pruebe lo pruebe y les diga lo que le parece y tal lo bueno lo malo tal y cual pero bueno sí hay uno que era como que ibas con un jetpack y tal que en la, en la edición anterior lo probé y tal y era jetpack ah, el, el willy ¿Eh? Efectivamente, puto cría, puto este hombre es el puto <risa> <risa> Willy sí. Pues entonces eh, el juego era mucho más chungo, era mucho más café, era mucho más de que te jodan ¿Sabes? Vas a morir y vas a morir más veces de las que vas a nacer ¿sabes? Era un barrer de los tranuta? ¡Correcto! ¡Correcto! ¡Correcto! Este hombre es el puto amo, tío, este hombre es el puto amo Y un barrendero astronauta, tenías que reciclar, mucho plataformeo, un poco metroidvania, estaba muy chulo, estaba muy chulo Era muy chungo, era muy imposible, ¿vale? O sea, había jefes que te los veías, te enfrentabas y el jefe a lo mejor tenía una barra enorme de vida Te daba una hostia, te mataba de una hostia, vuelve a empezar, ¿dónde vas? Entonces, claro, ellos entendieron de que, yo te digo, ese error de decir, pues a lo mejor es un poco demasiado frustrante entonces, vaya, ya le pudieron que tú tuvieras un par de toques o algo así. O sea, ya era algo más hacia más, más checkpoints. Pues, o sea, es como que dices: No tienes que, que sea súper fácil, súper casual de la manita. Venga, todo fácil. Que el, que el jefe se mate solo, no. Pero entre <risa> ¿Sabes? Sí. o añadir niveles de dificultad decir usted pues mira lo dejo tal cual pero añado una vez un juego más fácil o sí. versión fácil o un ítem sí, sí. que ayude exacto hay miles mi sí, de sí, cosas sí, entonces sí. ellos habían añadido más cosas y entonces me hizo gracia porque eh, fui probar algún juego y cuando llegué al suyo me puse y me tiré tres horas <risa> <risa> literalmente me, me pasé la demo diez pantallas <risa> además yo llegué a un punto en el que les decía no de oye pues, queréis ir a comer porque ya son las dos y cierro, sabes no no no te vas tomando el juego desde, desde que has llegado no pero cómo te lo pasas y tal, Y, y descubrí o sea les, les di ideas y tal o sea hubo, hubo feedback ahí positivo entre, entre, entre porque eran, eran dos hermanos y un y un y colega, amigo sí. y un amigo y, y me hizo mucha gracia porque les, o sea aparte de que les di les porté ideas que, que les gustaron algunas gustaron pues sí o, o algún book hubo por ahí perdido, hubo un gran bug que se quedaron, hostia mierda de, de que cuando te acababas la demo te aparecía como, pues, como una especie de epílogo, ¿no? de, de mira pues eh, ocurre esto, no sé qué, te, esto es una demo gracias por jugar, bla bla bla y no le saltó, no le saltó o sea, me, se me quedó la pantalla en negro, se quedaron a ver como, ¿cómo? Oh, y ya está no, no, tendría que salir algo, y es que claro que poca gente el, se lo haya pasado, en Unity en Unity lo que ocurre es de que cuando cuando tú añades eh, pantallas nuevas, las tienes que incluir en un listado, y seguramente se les pasó a mí, eso me ha pasado así de veces, ¿sabes? de ahí, pero porque qué no pasa? pues por eso o sea, que te peguen una petada brutal y esto porque no has incluido la pantalla, y les ha eso ¿sabes? desde que la pantalla se quedó en negro y me dijeron pues creo que en esta build se nos ha olvidado <risa> se nos ha olvidado, porque claro ellos tenían hecho de que claro, continuaba y tal y todo continuaba, pero claro eh, para hacer la demo, tuvieron que modificar cosas y entonces se y esto. Entonces, claro, nos reíamos ahí, hostia, no lo he visto, y al final lo he visto al final, oh, y bueno, muy, muy buena gente. Y ya te digo, entonces, eh, buscan que también vayan, ya te digo, pues gente normal, bueno, como si fuéramos anormales nosotros, pero bueno, <risa> bueno, un poco así. Pero, <risa> pero que bueno, que vaya gente que sea usuaria y tal, y entonces desde el feedback, y bueno, y ves cosas muy interesantes, hay ideas muy chulas. Eh, eh, también he visto un... Oh, estuve probando un, un juego de rally virtual que... ¿De fútbol, no? Eh, no, no, no, eh, eh, que era de un shooter, que había jugado a la versión proto-proto-pre-alfa de, de la edición pasada y que en esta ya habían añadido texturas, habían añadido un montón de cosas y era una pasada, era una pasada, o sea, flipabas porque decías, hula. Sí, tira". sí, hay cosas es muy interesantes. Y que Creo bueno, que, tenían, pues, tenían los bugs sí, y los María lagazos. Con David claro. <risa> ahí, ahí, Enrique colándose, tío. <risa> Enrique Inceptio. Bueno. Eh, y la, y la segunda parte del día, de la jornada Exacto, es. exacto entonces, que es esto que ahora se está viendo sí. que es que cuando ya a las cuatro y media, siempre es a las cuatro y media eh, empiezan las conferencias y entonces ya hay la gente Conferencias barra presentación Bueno, exacto. presentaciones de juegos y historias ¿sí? Exacto, entonces, sí. así como en, en la, la primera la primera parte es, es como de que, bueno, están ahí cada uno en su mesa así es como mesas están, ¿vale? y hay gente que se trae sus flyers y todo y tal uh -huh. y, y bueno pues tú vas a jugando pero no, o sea no hay una conferencia no está ahí la gente hablando no no tú te sientas ahí te pones a jugar y, y no, a creo que incluso algunos puede vender juegos bueno algo. sí sí sí, sí. Y tienen tienen ahí algunos Según con quién, si sí, el juego sí. ya está acabado por ejemplo sí, pues o que han hecho juegos antes y los traen de mira ahora estamos desayunando esto pero hemos hecho antes, esto sí, sí, sí, o sea, sí. entonces claro, pues allí pues pueden, puedes comprar los juegos lo que quieras está guay eh, pues entonces en, en esta segunda parte ya son conferencias, entonces eh, hay gente que por ejemplo, pues ya te digo, como el como ese hombre de King viene a, viene a hablar de su, de su experiencia, pues mira yo trabajo aquí, esto es así, esto es así y tal. Luego hay gente que a lo mejor pues viene a presentar un juego que puede estar, eh, eh, o sea puede ser a lo mejor la idea, Sí, sí, presentar bocetos, y un poco o sea. y tal, y conceptos y ya está, eh de, ya está. voy a hacer esto, pero no, no he no empiezo no no a picar el código Sí, sí, o también, por ejemplo, gente que vende la herramienta, o sea, a lo mejor, por ejemplo, ah, sí, es verdad. Hay, hay, un, hay un par de, de desarrolladores que conocí, súper buena gente, que crearon un, lo que sería el, el esqueleto, ¿vale? Para hacer eh, un juego de cartas, ¿vale? Entonces, tú ya ahí... Ya hacías el juego de cartas que quisieras, ¿no? Tú ya añadirías las reglas, añadirías las ilustraciones, añadirías lo que quisieras, pero tenías el esqueleto, ¿vale? Y para jugar en multijugador, para jugar en local, o sea, estaba súper estaba súper bien, ¿vale? Entonces tú eso lo puedes ofrecer como para decir, bueno, si a lo mejor eres un, peque un pequeño desarrollador y quieres usar mi esqueleto para, ¿sabes? Para hacer un juego, pues aquí ya lo tienes, lleguemos a un acuerdo económico, tal igual, o por si puede ser una o colaboración o una third eh, ¿no? party es decir si mm. me quieres comprar esta tecnología Exacto. y ya te creas tus juegos mm. pero aquí tienes ya el esqueleto mm. hecho eh, también hay gente que lo que buscas colaboraciones ves a lo mejor que hay gente que pues son dos o son tres o es uno y tal y a lo mejor tiene el juego ya desarrollado hasta cierto punto y buscan pues a lo mejor ilustradores o a lo mejor buscan animadores o a lo mejor buscan programadores o músicos eh, o... o músicos mm. de hecho en esta última hubieron músicos que lo que hacían era ofrecían sus servicios y además intentaban eh, como eh, o sea, mentalizar a la gente de cómo es su trabajo, cómo son sus procesos, para que no hubieran malas prácticas, de, yo que sé, de decir, bueno, ya tengo hecho el juego. Entonces, vale, pues hazme cinco musiquitas que no, ¿sabes? Porque entonces, claro, dice, no, no, no va a ser rollo. <risa> no va a ser rollo. Entonces, bueno, hubieron, hubieron momentos muy divertidos y tal. Eh, luego también hubo gente que, que yo conozco, eh, el señor Eric. Eric Berdalet, eh, un gran colega, un compañero que lo tuve, que hicimos prácticas juntos y este señor pues eh, eh, hizo un plugin para Unity un plugin para Unity en tema de animaciones y bueno, él va desarrollando plugins, va desarrollando cositas y tal este hombre es un crack y pues eso puede estar a lo mejor haber desarrollado un plugin simplemente ¿sabes? no tiene que ser ni porque ser un esqueleto enorme ni porque ser algo muy complejo puede ser algo simple pero que facilite mucho la vida y decir mira pues yo estoy haciendo este este plugin, no, ya lo tengo hecho, lo tenéis en el Marketplace o lo tenéis gratuito, hay gente que cobra, hay gente que no o sea, va como va luego también hay, hay gente que a lo mejor va a presentar ya el juego completo es de decir, bueno, es que hice este juego ¿vale? y esta fue mi experiencia, hace como una especie de post-mortem ¿no? es de decir, esto fue el desarrollo de crear el videojuego ¿no? y entonces, pues, también es muy interesante no ver cómo esa persona, cuánto tiempo tardó qué hizo, con quién lo hizo, cómo lo hizo con qué tecnologías eh, todo, vale también hay gente que hubieron un par o tres de, de gente que dice, pues to, to, es una pequeña, mediana empresa que vino allí a presentar su juego, ¿sabes? <risa> que dice, hostia, o sea, <risa> esto ya lo tiene más que vendido y hecho, ¿sabes? Pero es como, ¿sabes? Bueno, pues se plantó allí porque también muchos desarrolladores somos usuarios y claro, pues, pues bueno, no vengo a presentar mi juego para que la gente, ¿sabes? Pues haya, pues, hago publicidad y así lo conozca y está muy bien porque incluso el propio señor Enrique aquí tal ha presentado mate alguna vez, alguna vez algún juezico suyo alguna cosa y está muy divertido y además es todo es todo muy es todo muy cercano o sea sí. simplemente para poder presentar hacer una presentación o de tener un stand simplemente pues cuando se convoca la siguiente jornada hay un hay un mail donde enviar o sea, pedir la, la invitación pides y ya está o sea él te dice vale ya estás apuntado ya está, solo tienes que enviarle, pues eso, o sea, quién eres, tu nombre y tal, y a lo mejor, pues algo identificativo, o sea, que eres un usuario, eres un desarrollador. Que no, eso para poco... que conste, supongo, porque. Sí, sí no, para que conste porque también Porque puedes ir a saco y hasta. Está, también, y tal, bien, También lo que para pasa es que mejor conste, no, pero. Sí, más que nada porque como cada vez va creciendo más, sí, sí. pues el aforo esta sí, última sí, sí, vez sí. estaba casi completo. Yo creo pues. que de decir, yo creo que eh, pocas. Pocas. pocas que Quedarás se va a poder hacer ahí. Porque yo en la última estaba bastante petadete y si sí, es sí. que esta... Sí, sí, en, en, esta, por mucho ejemplo, más, en esta por ejemplo se llenó. Ya por la ya mañana... Tenía que, que coger otro sitio. Por la mañana ya estaba bastante, bastante, bastante lleno. Y, y pero pero por la tarde, sí. o sea, el, eh, todo todo toda toda la conferencia estaban a, a Ah, y un detalle de que las conferencias, las conferencias más representaciones y todo eso, sigue también la filosofía de, de lo que se hace previamente de jugar en las conferencias sí se hace presentación y tal, pero también hay ronda de preguntas. O sea, cualquier duda, eh, consejo o cualquier cosa, también le puedes preguntar directamente. O sea, hay, hay retroalimentación también en, en el tema de conferencias, preguntaros preguntar, pues estáis interesados en tal... Y, o sea, preguntas personales, de, pues yo soy músico, también me, me ofrezco sí, sí, sí. a vosotros, mire. O, por sí, sí. decir, a una tontería, ¿no? Pero, uh -huh. pero que siga habiendo también, incluso en las conferencias, que siempre se ve con algo más, más alejado, Siga habiendo este, este, sí, sí, esta cercanía, esta cercanía eh, sí, sí. a la hora de, de presentar y de hablar y de, y, y de transmitir información y sí, conocimiento Sí, sí, sí. sí, sí. Y además hay gente que, que, que yo que sé que es profesional y que se está viviendo de eso y que está ahí. Y, y viene allí y a lo mejor viene simplemente ni para exponer ni nada o conviene como usuario Yo he conocido a gente, yo que sé, el creador de un Epic eh, vino a presentar una conferencia anterior eh, su nuevo juego, ahora no recuerdo cuál era pero ha, ha, ha venido a conferencias anteriores, y conferencias, y esta última conferencia, que no presentó nada, pero vino Vino a hablar con la gente, porque hay muchos que ya se conocen. Y yo ya con algunos de ellos ya me conozco, y entonces es como que, claro, es o sea es, queda casi de colegueo. Sí, ¿Sabes? O, o, sí, sí. O es la, al menos es la gente se respira. Sí, sí, sí. Y, y hay mucha cercanía. La gente no va en plan de, eh, que yo he hecho esto, que yo he hecho lo otro. No, no, te los ves ahí súper cercanos, y puedes preguntarles cosas, y no sé, es todo muy... Es muy agradable, muy no sé, yo te digo, es un ambiente que me gusta mucho porque es, es un ambiente como muy cálido, es un ambiente muy cálido, no es frío, no es no, hay no no hay pica pica exacto y <risa> además o sea, este hombre este hombre Enrique es que hay que hacerle un monumento porque es que es, es, que, es, es que es es que parece es un santo es un santo se lo ya el el hombre es que es lo este, que encima, encima o sea que parece parece papa o sea no sé sí, si sí, nos pide como si fuera un padre sí sí más o menos por ahí a las seis algo así hace un hace un descanso y te da merienda te da de comer ¿Te da ahí, que si, madalenicas, que si, pataticas, que si, bebidas y todo y tal. <risa> con cola Con la cara, y todo. Con una piñetera cara. ¿Sabes? Sí, que, sí, que, sí. que dices, pero monta un Patreon tío, para que la gente te, sí. te dé un bueno, a ver, También, si sí, sí, la gente le apetece y le agradecer, se, se, se agradece agradecer, también se agradece que la gente done algo para ayudar a. a pero no, no, no como negocio, ni muchísimo menos, sino para, para apoyar un poco la, las quedadas, aparte para hacer el vermouth. Que no sí, le cuesta basta sí, sí. pasta encima a este claro. hombre, sino que también, pues, para hacer publicidad, para hacer flyers, para hacer las los, los tarjetas claro. de colgar, un poco, para la infraestructura de todo el, el, el evento en sí. O, sea, sí, sí, sí. Mmm, o sea, y además es voluntario, pero bueno, claro. que se agradece, ¿no? Pero que, claro. que lo tengáis en cuenta si vais, claro. pues, que echéis un herido o dos. Que, sí. Que no <risa> pues, <risa> <risa> sí, sí, sí, sí, porque además también hay mucha peña que. <risa> ¿Sabes? Y luego, además, lo dejamos todo por ahí tirado, que dices, tío. <risa> o sea, es en plan de colega Silvestrao. Ya te digo, es está muy bien. Pues tenéis que llevarme, ¿eh? Por supuesto. Sí, así sí, sí. Ah, sí, Llevarme tenés que... y grabamos y hacemos sí, sí. algo por ahí. Sí, sí. No, no, además, este hombre, ya te digo, es muy, muy, muy muy cercano. Es, sí. es profesor de la universidad y, y muchos otros de por bueno. ahí que ya los he visto. Bueno, solo apunto que, que aparte de grabar y tal, seguro que, que pillaremos gente que será interesante luego traer aquí. Sí, <risa> por por <risa> supuesto. Solo, solo quería hacer el apunto, sí, sí, ¿verdad? Sí, sí, no, no, no, por supuesto, por supuesto. No, no, sí si es que es eso. Es, mm. es que además es todo genial de de que allí encuentras gente muy interesante y que ya cuando sí, voy a las... Susa primeras... tiene que ir, hay que hacer desarrollo ya sí, sí, sí, sí. tenemos que venir, ven Susa, vente la próxima quedada, sí, aparte de venir aquí por... ven es la quedada de los viejos ahí Sí, sí. hay un profesor que <risa> fue buenísimo, fue genial un profesor que había desarrollado una un, o sea, un software para hacer exámenes para hacer exámenes sí, sí. y era, y era, era buen... que mal, leche ¿no? pero buen... bueno que sí, que mola, que mola y era buenísimo porque además habían venido alumnos suyos y tal y <risa> tal y bueno, hay bueno, un colega muy guapo ¿eh? llegar a hacer, ponerle creatividad a la hora de hacer exámenes es mucho ideal. ¿eh? Sí, sí, que sí sí sí, sí, sí, sí no, y además es que estaba muy bien porque ya te digo el, el, en general ya te digo el, el ambiente es muy agradable y si sí. estás allí y te, sí. te, te entran en ganas de crear te, te decir, Eso te iba a decir, digo que a más de uno le despertará ese sí, sí, impadio, sí, de, de desarrollo sí, sí. Porque claro, ves ahí la gente como va haciendo y va y hay gente que se estrella, hay gente que empieza, hay gente que el grupo se le, se le deshace hay miles de historias, pero de todas aprendes, de todas aprendes y, y, y ves las ganas de crear y ves que hay una industria, aunque aquí los ineptos de los políticos no lo quieran hacer bien, hay una industria naciente que está siendo aplastada por el tema de... Por la indiferencia... De, no sé. Sí, no, pero sobre todo la por no el idea. tema de los impuestos, de que no hay ayudas, ¿de acuerdo? Sí, sí, sí, sí. Pero que yeah, sí. hay mucha creatividad, hay mucho talento y hay mucha gente que, que son joyas en bruto. Yo, yo aquí que lo que dice Jade World estoy... <risa> ya, bueno, ¿qué, ¿qué lo que... dice? Sí. No, no, bueno, que dice de que bueno, que sí, que Patreon y Kickstarter son plataformas muy útiles y que a la hora de desarrollar y tal, encuentro que Patreon es para el pequeño desarrollador es el más adecuado porque te permite ser muy progresivo y te permite pues no o sea, no tener la presión ni tener eh, eh, la obligación O sea, recomiendas para pequeños desarrolladores Sí, para pequeños y medianos incluso grandes porque Patreon te permite el, el decir bueno, estoy haciendo esto, ¿sabes? y, y el esto puede ser texto, de es decir, estoy haciendo esto y no hay nada como pueden ser imágenes, vídeos y tal, o ya una pequeña demo lo que sea y voy a seguir haciéndolo, voy a seguir haciéndolo quien quiera donar, que done, eh, puedes poner metas y toda la historia, ¿no? De, de decir, bueno, pues quien done uno, pues tendrá acceso a tal, dos, diez, cinco, tú pones ahí lo que quieras de que, de que sean las donaciones mínimas y cada uno de, los, de las escalas. Según las donaciones, pues puedes poner premios o no. Porque claro, al fin y al cabo es, es como decir, yo quiero hacer esto y yo lo voy a hacer. Que me entre el dinero puede ser de que haga que vaya más rápido o puede ser de que simplemente, pues como un, como un donativo, ¿sabes? Como hay... O sea, es un pote de decir, quien quiera ponerlo, pues gracias, porque así pues me ayudará, pero no va a haber una diferencia entre que ponga mucho o, ponga, o no ponga bueno, nada. si ponen mucho, pues Pablo, mira, pues puedo dejar el curro y dedicármelo a ello. Claro, sí, no, sí, O puedo contratar un músico y hacer yo la música chapuz de repente. Eso, es, eso, eso ya es, depende, ya te digo, depende de la gente, hay gente que a lo mejor ya, eh, o sea, ya le, le, le, le da igual, porque ya a lo mejor se puede dedicar a ello, y el patrón es simplemente, ya te digo, como un, un, ayuda, un cajón ¿no? de donativos. Bueno, ahí dejo los últimos comentarios, que conforme ibais hablando, pues iban <ríe> escribiendo para que se vea, que luego vea el vídeo. ¿Os parece bien que lo dejemos aquí? Sí, ya son las tres, vamos a, a comer. Sí, sí. Pero bueno, hemos tenido gente que se ha atrevido a mantenerse ahí. Así es que yo le quería Quería sí. agradecerles sí, sí, sí. a Sonukais, que está todavía ahí por la participación. Al Ye Jade for versus World. Zafiro, Cano Zafiro que no creo que ya esté, pero el que nos comentaba desde Las Vegas, <ríe> un saludo. ¡Ay, <¿Qué>, no! la <ríe> coma! <ríe> a Abraham, a Sergio de Podcast, así que sí, al otro Sergio que nos ha llamado por, por, por, por línea <ríe> y a Máxima Dificultad. No sé si habrá, supongo que habrá más, más personas ahí, pero no, no han comentado, entonces no les puedo, no puedo dar las gracias. Gracias por seguirnos, recordar que nos podéis ver aquí en Twitch los directos y en YouTube todo lo anterior editado editado ya y con sus imágenes de todo lo que vamos comentando y ¿Bien? bueno, si queréis seguirnos en Facebook o en Twitter, también estamos ahí ¿Vale? pues nada muchas gracias por, por gracias seguirnos gracias y hasta dentro de mínimo un mes el podcast, que a lo mejor hay alguna que otra sorpresa por ahí uh -huh. <risa> muchas gracias y hasta pronto bueno, eh, ¡Mucho vicio! <risa> Ya me he envenenado con el tema de. <risos> ¿Con cuál? ¿Con... <risos> <risos> me he <envenao. risos> Correcto, correcto. La que nos han terminado de decir. Sí, aquí. sí ¿ves? y okay. sí. eso Se jode porque paga a lo mejor sí, por una cosa más contenta de lo que debería. por responde aquí, ¿no? Ah, sí. ¿Te, uy ¿Te hambre? 對 <laughs>